Hola, hola, hola, hola mis queridos amigas, amigues, amigos Bueno, eh, llegamos a la segunda mitad del Zodíaco Empezamos con el primero de los signos de la segunda mitad eh, El signo de Libra, o sea, el Sol en Libra ¿Sí? Y estamos empezando esta mitad del de Zodíaco y el tercero de los signos de esta triada de esta triada de sol, tierra, aire y agua entonces hoy vamos a ver eh, este signo de aire este sol en este signo de aire y mañana vamos a ver eh, el sol en escorpio en el último de la segunda triada Les digo Les tiro estos datos Para que vayan haciendo Esas combinaciones ¿sí? Poco a poco, despacito despacito Mientras tanto te pido Que te suscribas al canal De Youtube Que te sumes A nuestra comunidad en Instagram Que te sumes a nuestra comunidad En Telegram T.me barra Curso de Astrología eh, que te sumes a nuestra página centroaprenderastrologiafacilmente.com ahí vas a encontrar astrólogos certificados apoyo de otras personas, no solo mía eh, ahí te puedes convertir en astrólogo astróloga o astrólogo, como quieras eh, bueno, vamos con las luces y las sombras de este planeta, el sol pasando por el signo de Libra ¿Sí? Las tres palabras claves positivas para Libra es que son muy educados, son muy pacíficos y son muy moderados. Porque es el signo del equilibrio, es el signo del diplomático. ¿Cuáles son las tres palabras negativas, las tres sombras de Libra? Es que son inconstantes, que son indecisos y que son muy pasivos, recuerden que es el signo opuesto a Aries, que es la energía pura, es el activo por completo bueno, y si recuerdan las primeras clases, los signos opuestos son la misma eh, polaridad, o sea, Aries es masculino y Libra también es masculino, entonces dentro de lo masculino Aries es el eh, activo y Libra es el pasivo. Esto se los digo ya para que lo vayan, eh, para que vayan viendo cómo se va combinando astrológicamente. Bueno, gracias por haberme acompañado hoy también. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, con la eh, eh, el último de la segunda de la segunda triada, no de la segunda de la segunda triada, o sea con el sol en Escorpio, en signo de agua. Chao hasta mañana.